El asunto es tan grave y es tan serio que no lo han querido reconocer las autoridades que esta macroeconomía estable y este crecimiento que se dice que hay en base a préstamos la macroeconomía y la estabilidad está en peligro porque uno de los renglones más fuertes que tiene la economía dominicana para generar divisas extranjeras, para poder cubrir un poco el desbalance comercial que hay, es el turismo. Y casos que se den aquí o que vengan y estén aquí en nuestro territorio, inmediatamente va a afectar la industria del turismo. Va a afectar los vuelos cháter va a afectar los cruceros, va a afectar la llegada de turistas a nuestras tierras, a nuestras playas. Y eso pondría en riesgo la frágil estabilidad macroeconómica que nosotros tenemos como nación basada en préstamos. Bien, el tema que quiero tratar con ustedes es el tema que está al rojo vivo desde ayer, es el tema del plan social. Yo trabajé en el plan social dos años. En los primeros dos años del presidente Hipólito Mejía, yo trabajé en el plan social. Fui director regional, fui encargado de despacho a nivel nacional en un momento. Y lamentablemente, cada vez que veo una fundita, pienso en esas personas pobres, en esas personas necesitadas, que necesitan tal vez una comida. Pero también pienso en que eso no le va a solucionar el problema. En mi experiencia entendí que es una política errada, no deja de ser politiquera, por el momento en que se hace. Si nosotros generamos empleo de calidad, con seriedad, que tenemos la capacidad para hacerlo. Si nosotros educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con calidad, porque tenemos también las condiciones para eso. Tal vez no sea necesario hacer esto de esta manera. Y ya teniendo los mecanismos de las tarjetas solidaridad, ya teniendo los mecanismos de saber también la parte más humilde, dónde están y cuáles son. Con un simple hecho de usted aumentarle en la tarjeta la ración alimenticia, ya se podría solucionar. No, pero hay que hacer estos planes precisamente una semana antes de las elecciones, para causar un impacto en favor de los electores y ponen a los candidatos del gobierno a distribuir estas raciones y esta ayuda. Pero lo grave del caso es que incluyan electrodomésticos como aire acondicionados dentro de las necesidades de familias supuestamente pobres. También es grave que se incluyan mil millones de pesos para un operativo masivo unas semanas antes, violando la ley electoral 1519, el artículo 196, el párrafo 4 lo expresa explícito. Ahora, tener a una directora del de plan social, Hablando que hay que atacar a periodistas directamente. Yo quiero que producción me ponga el audio donde está Iris Guava <coughs> hablando que hay que atacar a periodistas. Y ella da nombres. Ella da nombre. Da nombre. Eso es...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 que ellos quieren cerrar los planes sociales, que no solamente en esta ocasión, sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales, porque ellos entienden que eso es eh, clientelismo. ...para escuchar cosas. Yo me imagino a esa señora, el profesor, en unas, aulas, en unas aulas, dando instrucciones políticas a un grupo de seguidores. En el WhatsApp de ellos, ellos estaban... Eh, defendiéndose. Y ella le dice, no es por aquí, ustedes tienen que hacerlo hacia afuera, busquen al periodista Uchilora, a Altagracia Salazar, a Orlando, ese estúpido que cogió esto y hizo así. Díganle por ahí y también dice y da las instrucciones cómo hacerlo. Simplemente, señores, eso es algo aberrante, eso es algo repudiable, es algo bajo. Y demuestra la falta de argumento que tiene Iris Guava sobre el caso. Ella es una más de la soberbia que presentan los funcionarios del PLD. Porque se creen dioses, se creen intocables, están llenos de orgullo. Y tienen esa soberbia que no se puede hablar nada en contra de ellos. El abuso del poder es la, la parte que más lo caracteriza. Iris Guava es otra. Acuérdense de Camacho también. Y así sucesivamente hay muchísimos ejemplos. Iris parece estar por encima de la ley, parece estar por encima de la Constitución. Y otra partecita que sacamos de esto es la lentitud del director de la Junta Central Electoral. La lentitud de Castaño Guzmán, la flojedad como trata el caso. La pasividad, como trata el caso. Abrumadoramente cogiendo todos los barrios del país, todos los callejones del país. Y en algunos casos, entregándole la fundita y 500 pesos también. En otros, intercambiándolo por cédulas también. Eso es simplemente aberrante. Eso es simplemente un descaro. Y aprovechando la pobreza, que ellos dicen que no hay pobres, fíjense la contradicción. Dicen que aquí en República Dominicana no hay pobres, que ellos lo quitaron. Sin embargo, ahora sí. Ahora sí hay pobres, ahora sí hay necesidades, ahora sí hay que atenderlo. Y resalto que el PRM no está en contra de los planes sociales. No, no, no, no. Lo que nosotros queremos como PRM es que se cumpla la ley. 40 días antes a las elecciones municipales no se pueden estar haciendo estas cosas. Y 60 días antes a las elecciones presidenciales tampoco. Y los planes sociales normales que establece el plan social, ok, pero cuando sale fuera de lo normal y se va a actividades extraordinarias, con un sentido específico de influir en las votaciones venideras. Ahí hay violación a la ley y hay también alevosía. Ahí hay un aprovechamiento inmediato de los recursos del Estado. Y desde aquí dije la primera vez que esos recursos bien podían haberse utilizado en estos momentos para prepararnos contra la investida del coronavirus, de una manera u otra en este mundo globalizado con una frontera de 385 kilómetros y unos puertos como nosotros tenemos y unos aeropuertos que todavía no tienen los equipos necesarios y en las cantidades necesarias para identificar cualquier caso que vengan en uno de esos lugares, nosotros no estamos exentos de que también en nuestro país mañana pueda surgir la nefasta noticia de que ya tenemos coronavirus en nuestro territorio. Y nos va a hacer falta falta preparativos, medicamentos, orientación a la población que no se está dando, que en eso es que debieran de estar, orientando a la población, educando a la población y no tomando los recursos del Estado para hacer política clientelar, y prestarse a bajezas Para llamar A través de un audio A atacar periodistas Que son personas ejemplares En nuestro país Deberían cancelarla eh, Creo que Hoy, antes del mediodía Ya el presidente debería estar firmando El, el decreto no de, no de, de destitución De Iris Guava Por el hecho de, del audio creo Mira, que... pone en riesgo Toda la vida política del propio presidente. Claro, inmediatamente de la estructura ser. del presidente. Por eso es que yo siempre he dicho que tienen reacciones torpes. Desde el Estado son tan torpes que reaccionan de esta forma y no compiten en buena ley y no se abstienen y dejan ver el refajo. Es allí donde entonces la sociedad tiene que comparar y dar muestra de ser vigilante. Precisamente veía yo en las redes sociales que alguien dijo, lo estamos vigilando. Digo, claro, ¿por qué? Porque la sociedad, en principio, por constitución y por ley, viene haciendo el rol de fiscalizador. Se supone que usted nace con todo dotado de un libre albedrío que es solamente es regulado por la sociedad, por la ley. Y cuando usted asume el reto de votar, vote. Pero vote con conciencia. Pero cuando tiene que darle el castigo, dele el castigo. Miren, bien, Luis Antigua. Este, este animal que se le dio el pangolín, que es el, man, el nombre común. ¿Qué? Déjame ver. El pangolín. Ah, ya. Yo, los yo, científicos creo. chinos ya han identificado que es el eslabón clave en la transmisión del coronavirus. Ah, el bien. pangolín. ¿Y qué? Y ¿Es un ave? Un... No, no, no. no. Es rastrero no, no, no, es un animalito Bien ah, sí. Acorazado eh, Como se ve ahí Luis Antigua A través de Whatsapp Nos dice eh, Que eso Eso nos salva El PLD Que el coronavirus Le tiene miedo Y no se atreve A entrar al país Este, este Luis Antiguo No es fácil Saludo para, para él Es decir que posiblemente Este animalito Sufre de un ataque Agudo de, Vamos. de respiración Y puede hacer Que sea resistente Vamos a la pausa señores Cuando regresemos Más contenido Aquí en De mañana